Y hablando de redes sociales, pues me voy a unir a mi querido compañero Génesis. Hola, Génesis. Hola, Maya. ¿Cómo estás? Eh, ni me veo, eh. ya. Ok, me ya, veo. Ya. Sí, está bonito. Hola, ma. tú eres una persona que sí es grato de venir a recibirme, no como algunos. hoy me parece ser. que <risa> chisme. encuesta chime. le dolió, ¿Eh? ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo no sé de encuesta, mejor vamos a ver qué tiene re <risa> Genesis con las redes sociales. Vamos con la primera, eh, antes de dar la primera información, quiero presentarles que el lunes 30 de septiembre sale, nuestro, eh, sale el programa del Telenor Concepto Juvenil, se llama Los Sosobrosos. Así que vamos a poner el spot que se lo mandé a, a la producción para que ustedes vean lo que va a venir este lunes. Desde este lunes 30 de septiembre... Llegan a tu pantalla los sosobrosos. De lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde por el canal 10 de Telenor. Los sosobrosos. Desde este lunes 30 de septiembre. Llegan a tu pantalla. Ya. Bueno, eh, pusimos varias imágenes de lo que viene el concepto. Puede eh, ser de farándula, todo juvenil. Eh, esos videos y esa imagen fue del flaco, Naudi, de Naudi, eh, lo mío personal Y va a tener un elenco sumamente interesante Bellaniris estará en nuestro amago Manuel, eh, alias el que no bebe Néstor Flow estará con nosotros, Reniel Gil si sí, lo recatamos, los recatamos reca Niño Bueno, su casa vuelve, Reniel Gil Y también estará un grupo de personas que irán cada día eh, eh, Hablando de diferentes temas, tendremos deportes, cine eh, charla de motivacional y también charla familiar, así que ese es un programa sumamente completo que lo, lo invitamos a todos, a la juventud dominicana, a que vea esta nueva propuesta para ya competir también a nivel nacional. Bueno, vamos con la primera información y es que ayer se celebró la misa del novenario de los jóvenes de San Francisco de Macorís, eh, que murieron en el accidente de tránsito. Vamos a ver las imágenes, Estuvimos, a, nuestras cámaras estuvieron presentes. Vamos a ver las imágenes, las fotografías. Bueno, esto fue realizado. Eh, el acto solemne de la misa por el alma de los cinco jóvenes francos macorizanos que murieron en un accidente de tránsito. Que, tra que de tránsito. ocurrió el domingo 15 de septiembre. El servicio religioso fue realizado en la tarde del martes 24 de septiembre en el Colegio La Alta Gracia. Finalizando así con el novenario por las almas de Miguel Ángel de la Cruz, Luis de Jesús Almonón, Nabil Piña de la Rosa, Camil Rodríguez Hernández y Emil Suárez Ledesma. Todos de 16, 17 años. Decenas de personas acudieron al centro de estudios donde además estudiaban en estos jóvenes entre familiares, amigos, allegados, compañeros y personal educativo. Ahí están las imágenes de lo que, lo que sucedió en el Colegio de la Altagracia sobre este novenario por el alma de estos jóvenes. Así que Poder entrar a nuestro portal de y ver todas las imágenes de manera un poquito más amplia. Bueno, ayer hubo una lluvia una, una lluvia, una lluvia pequeña, se puede decir, Roberto, pequeña. Esa lluvia pequeña que me cogió a mitad de carretera y causó todas estas cosas que pasaron en San Francisco de Macorís. Vamos con lo primero. Miren, eso fue la José Rey, eso fue en la libertad, ¿eh? eso fui yo mismo, lo grabé. Eh, libertad con Papi Oliviere No, eso es con Papi Oliviere eh, Por ahí no se podía Pasar, eh, la lluvia estaba un poquito Intensa eh, Creo que hay otros Videos que también que yo le envié A Ismelca de, de, los, de los daños que Causó esta simple lluvia, miren, miren Eso, miren, eso es una casa eso, eso es exclusivo Todavía no ha salido en el portal <risa> Miren cómo Se le metió el agua ¿Eh? Eso fue en vista del, en vista del valle. ¿Sabes dónde yo vivo ya? Miren, eh, miren mire la casa. Miren la casa. No, no, no, no no me estoy produciendo eso porque eso es lamentable. No no, no podéis relajar con esto. Eso es lamentable. Miren cómo quedó la casa de esa persona. Eso es detrás de la fortaleza Así que todo eso, cerca de los ríos. No sé. ¿Qué está pasando? Porque si, si saben que, que cuando cae lluvia y eso, sigue lo, lo mismo, la misma creciente de río, que desbarata todo eso. Eh, bueno, vamos a ver más imágenes. Esto fue la UAS de San Francisco de Macorís. Mira cómo se ve eso ahí. No es una piscina, nada de eso. Es la UAS de San Francisco de Macorís. Eh, vi que esta mañana, en el programa de mañana, estaban comentando que si el traje no funcionaba, no sé. Eso no es Venecia, eso es... Eh, ¿cómo ves, eh? La frangrullón. ¿eh? Y yo, miren, miren, miren. Roberto, tú pasaste por ahí. ¿Tuviste eso? ¿Mira, tú pasaste por ahí. Miren, ¿Eh? todo eso, para el juego, todo eso lo causó, miren, todas esas inundaciones que ustedes están viendo, lo causó esa pequeña lluvia de ayer. Que no duró más de una oh, 40 minutos. No. Pero el, la intensidad no duró tanta. No. no. Porque yo duré manejando casi 40 minutos y todavía... <risa> miren cómo estaba el puente de Jaya, señores. Miren, eso por el, el aproximado de Jaya, de por ahí. Allá, ahora es... Ok. Los muchachos... Son... Okay, miren miren cómo se ve eso. Miren cómo se ve. ¿Eh? bueno y es, se echen eso miren, miren eso, miren eso miren eso. se va a tirar del puente era. bueno, eso fue todo lo que causó yo me dice aquí que la lluvia fue un poquito más intensa yo sentí que además fue una hora pero <ríe> pero bueno eso fue lo que sucedió ayer con esa pequeña lluvia, imagínense ustedes si un ciclón no da de lleno o una tormenta no da de lleno como dicen en el, como dicen en el barrio ¿Eh? Nos vamos ahí mismo ya con que... Y va a seguir la lluvia Así que según meteorología nos me dice Roberto que ya se comunicó con ellos Según meteorología Va a seguir la lluvia de manera intensa Así que hay que estar preparado. Así que siguen con el programa Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Youtube